UADC informa, sustentabilidad. En Ciudad Universitaria de Arteaga se construyó el contenedor de agua de lluvia con ecoladrillos, con la técnica del alemán Andreas Froese. A través de la Agenda Ambiental Universitaria, alumnos y maestros participaron en la construcción. El asesor ambiental destacó que la Universidad Autónoma de Coahuila es la tercera universidad en el mundo que se suma a esta iniciativa, siendo la primera en México en construir un tanque de captación de agua de lluvia dentro de uno de sus campos, convirtiéndola en un ejemplo a nivel nacional y mundial. Calidad Académica Durante tres meses la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades Llevará a cabo el proyecto Entre Voces, el cual consiste en seis conferencias a través de las cuales se busca mostrar una visión de la literatura con relación a lo cotidiano y difundir la licenciatura en letras españolas de la Máxima Casa de Estudios. Los alumnos organizadores del evento cultural señalaron que será en marzo, abril y mayo en la librería Carlos Monsiváis, donde tendrán lugar las conferencias gratuitas y abiertas al público en general. Ante el alto índice de suicidios en la capital de Coahuila, la Facultad de Psicología de nuestra máxima casa de estudios convoca a participar en el diplomado Introducción a la Suicidiología, dirigido a personal del área de la salud, investigadores, religiosos, educación, trabajo social y público en general. El diplomado se ofrecerá en coordinación con el Instituto Hispanoamericano de Suicidiología y tendrá una duración de un año. Más información en... Info o al teléfono 844-412-3528. Cultura. En la Escuela Superior de Música se impartió la conferencia Creando conciencia a través de la música, por Alejandro Ramírez Cisneros, reconocido compositor, cantautor y fotógrafo originario de Monterrey, Nuevo León. Alejandro Cisneros ha destacado en su carrera profesional. Es un músico egresado del Barclay College of Music en Boston. Les habló de las dificultades que tuvo al inicio de su carrera y durante su estancia fuera del país. Compartió con la comunidad universitaria que la constancia y el perseguir sus sueños lograrán grandes frutos. Vinculación La Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios de la Universidad Autónoma de Coahuila presentó su primer informe anual de actividades. La dependencia tiene como objetivo conservar y hacer cumplir el orden jurídico universitario desterrar la arbitrariedad y los abusos de autoridad. Su titular, Alfonso Yáñez informó que se han atendido 70 casos, 28 sobre moving, 12 de hostigamiento, 1 de agresiones físicas, 2 por inconformidad en proceso de admisión o calificaciones, 22 de bullying, 4 de maltrato y 1 sobre violencia de género. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.